Bueno, hoy en las efemérides, que la fe, nosotros estamos de las 6 de la mañana, hacemos programa. ¿eh? Eh, y una de las efemérides tenía que ver con, con lo que vamos a a quien vamos a entrevistar ahora, que tiene que ver con el día de, del Nirvana, eh, todo lo que tenga que ver con, con el yoga, la meditación. Hay alguien que nos va a dar una manito con respecto a ese tema, que ya la, la tenemos en línea, me dice el equipo, ya está en línea, que se llama Graciela Castro, que es del Centro Juntos, Sanamos. Graciela, gracias por atendernos. Hasta ahora, buen día. Carlos, te saluda de LB7. Hola, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un día muy especial hoy, ¿no? Una invitación interesante para llevar a cabo. Sí, hoy leíamos, nosotros repasamos muy temprano las efemérides, entre ellas la del Día del Nirvana, y todo lo que eso significa, ¿no? La espiritualidad, la búsqueda también de la reparación de nuestra, de nuestra alma... Digo, algo muy profundo que muchas veces en, el, en la forma de vida que tenemos los argentinos va quedando como aislado en un lugar que no le damos importancia. Así es, y es indispensable. Sabes que eh, yo enseño también a través de un curso que se llama Un curso de milagros, es un libro, ¿no? Uh -huh, sí. Y justamente hoy la lección, porque es una lección por día, habla de justamente esto de... De, de reconocernos como espíritu, ¿no? Que la salvación está a través de, de esa introspección profunda de detenernos, de pausarnos de lo cotidiano y de adentrarnos a lo que es el espíritu que está más allá de esas cosas externas de las que vos hablás. Sí, eh, sí. Así que sí. Nuestro espíritu, ¿por, es... qué, ¿por qué sentís que la sociedad también, o, o, o que hay un, un sector bastante alto de la sociedad que va dejando la espiritualidad como un lugar no eh, alejado y que por ahí está conectado a veces con lo religioso nada más porque la sociedad tiene como un entrenamiento que está basado en obtener uh -huh. para ser entonces acordate esta frase tan conocida por todos de que y bueno para poder ser alguien en la vida tenés que o ser un médico un abogado o tener porque si no, no vas a ser nadie, ¿no? Entonces siempre esto de la búsqueda a obtener algo para recién eh, ser significado, ¿no? Mm. Y es completamente inverso. Por eso es que también en el momento en el que vos alcanzás eso que creías que te iba a hacer sentir alguien, llegás a la frustración más grande, porque ves que seguís tan insatisfecho como aquella vez en la cual no tenías el trofeo. Sí, sí lo, lo siento con mucha gente que he conocido que por ahí, por tema familiar, decidieron ser médicos eh, o, claro. aboga o abogados. Y cuando han llegado a ese punto, eh, después han hecho uh -huh. otra, otra cosa porque no les hacía, no los llenaba. Había algo adentro que espiritualmente estaba vacío. Es eso. Eh, es un ejemplo, digo, muy particular en muchos mucha gente que uno conoce que eh, a veces por familia, por no imposición, uno a veces hace algo para demostrar, como vos llegar a ese punto y después, ¿qué hay? Y después, ¿qué? Bueno claro. Sí, yo ahí en, en YouTube hay una una un testimonio muy valioso de, de este cantante Juan Luis Guerra uh -huh. que él estuvo bueno, diciendo hizo muchas cosas para poder Obtener el famoso Grammy que todo cantante desea. Claro. Y hasta que lo obtuvo. Y una vez que lo obtuvo, cuenta que fue una gran desilusión porque sintió que estaba con el mismo vacío que tenía antes de obtenerlo. Claro. Qué problema. Y hay? ahí fue que él tuvo la gran conversión y bueno, todas las canciones que conocés, La Montaña y todas estas canciones tan hermosas que conectan con el espíritu que escribió a posterior, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que nos está escuchando, Graciela tiene un ritmo de vida. Eh, de mucho trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, eh, y la espiritualidad la va dejando de lado. ¿Qué hacemos con, con esas personas? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué momento le damos a la espiritualidad en nuestra vida? Aunque uno no lo crea, lo es todo. Es todo, es todo. Yo lo que propondría es, eh, tomando el día de hoy, es eh, de comenzar la jornada, comenzar la jornada, como una pauta, ¿no? Comenzar la jornada haciendo una invocación profunda y, y causándote de... Porque lo primero que pensás cuando pones la, la, los pies abajo de la cama es en todo lo que tenés que hacer en el día. Inmediatamente viene la, que llegó la factura y que tengo que pagar esto y que tengo que ir allá. Entonces, antes de comenzar eso, poner ese día en manos de ese poder superior, sea cual sea aquel poder, lo llames como llames a ese poder superior. Pero creo que hasta aquel que se llama agnóstico cree en un poder que está por encima de él. Llamale naturaleza, llamale espacio, llamale campo unificado de luz creativa. O sea, eh, somos conscientes de que hay algo superior a nosotros. Entonces, la invitación es a poner toda esa jornada y todos esos deberías. Eh, en, en ese campo, ¿no? Nosotros nos llamamos a eso el campo, que es un campo energético, que los físicos llaman el campo cuántico, que es el campo fértil de todas las posibilidades. Es como abrir tu mente, expandirla, a que hay un campo en donde todo es posible. Y que está más allá del concepto de Carlos, de Martín, de Graciela, o sea, hay algo más allá de mi nombre. Uh -huh. Tal cual. Eh, eh, aparece ahí el yoga, a ver, cuando nos empezamos a conectar con, con, con cosas por ahí que conocemos, ¿no? Si yo le digo a la gente, o, o me han invitado también, tenemos una compañera, Eva, que es otra locutora, que ya hace yoga y enseña también. Entonces siempre está como diciendo, que ah, ah, tranquilízate un poco, hace <ríe> así, así yoga, Carlos, empecé a meditar. Eh, qué difícil yeah. es encontrar ese punto, de ese, bueno, hacer yoga y, y la meditación. Muchos le tenemos miedo a la meditación. Sí. Parece una locura sí, lo que digo, no ¿cómo te vas a tener miedo a meditar? Porque aparece ahí algo que desconocemos. Claro, lo que pasa es que es algo desconocido y estamos tan acostumbrados a lo recurrente, uh -huh. al control, porque eso tiene que ver con el control. O sea, me gusta saber qué va a pasar mañana, me gusta saber cómo va a ser mi día de hoy, cómo, o sea, es como que me gusta planificar. Y yo uh -huh. siempre digo, ¿y qué lugar le dejas a los milagros? Uh -huh. Porque si vos controlas todo... ¡Qué buena pregunta! <risa> yo no la puedo responder. ¿no? ¿Dónde, no, no, no, no. Sí, ¿dónde, dónde claro, dejas ese lugar? Claro, porque el milagro es algo que, que va a venir como un milagro, o sea, como, mm. un, como un espacio que vos permitís que algo completamente ajeno a, tu, a lo que vos tenés como conocido tenga lugar. Claro. Por eso el yoga lo que, lo, que, lo que nos habilita es a poder pausarnos, ¿no? A, a aprender a educar la mente, a disciplinarla, a, a poder hacer espacio. Es, es, es tan simple y tan complejo mm. como eso, ¿no? Porque, claro, cuando la mente entra como un motor, ¿viste?, a, a, a maquinar pensamientos recurrentes y repetitivos, el pausar se vuelve algo como, como claro, difícil. Todos mm. me dicen a mí, ay, gracias, pero es muy difícil. Mm. Y, y le digo, claro, porque no estás habituado. Para mí también, qué sé yo. Hoy me decís, Graciela, vamos a dar una vuelta en bicicleta y te voy Carlos, es muy difícil. Claro. Porque claro. tengo 63 años y, y hace un montón de actos que no ando en bici, pero sé que es posible, uh -huh. que si le dedico tiempo, si me, me persevero, este lo voy a lograr. Eh, Graciela, yo veo, como, yo veo en esto lo como que... Cualquier plástica. Claro, lo que vos me marcás acá, Graciela, también lo veo en, en personas, digo, orientales, ¿no? La cultura oriental, ¿no? Cuando me cruzo con, con gente netamente de la cultura oriental, o uno mismo, si quiere, busque en YouTube eh, la cultura oriental y esta disciplina del yoga desde muy chicos, ¿no? Sí, sí, porque ellos tienen esta, esta por eso hablamos de Occidente y de Oriente, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que... Si bien ellos eh, serían, hablan de una, de una integración de Oriente y Occidente, no hablan de poder eh, integrarnos y fundirnos, porque ellos también tienen para poder aprender cosas nuestras de cómo de cómo volverte como más práctico, más cotidiano y, y de integrar los espacios, porque también eh, había esto de meditar solo en espacios eh, determinados. Pero de pronto, vos te vas a la cola de un banco y como que te olvidaste que viniste de una clase de yoga a la mañana. Sí. ¿No? Sí. Es como que a veces te determinamos ciertos templos para esas prácticas y nos cuesta integrar lo cotidiano, lo habitual, lo, lo de todos los días. La invitación hoy es a que vos puedas estar meditando en todo momento, hasta en la cola de un banco. Uh -huh. Que puedas pausar tu mente y estar disponible para, para respirar, la respiración es fundamental. Y, y vos me vas a decir, bueno Graciela, pero si no respiramos nos morimos. Sí, pero vos sos consciente de que estás respirando, vos sos consciente de que en este momento te estás diciendo sí a la vida y que estás inhalando vida y que estás en esa respiración diciendo sí para que todo tu cuerpo esté funcionando y tu corazón lata porque eso está sucediendo porque vos lo estás permitiendo. Fíjate el poder que tenemos en cada momento para elegir esta vida que nos está circulando. Me Mira, imagino, wow. Sí, me imagino, Graciela, que, que solés por ahí con la gente que te rodea, como ya que los que te conocen, como los bajas un poquito, ¿no? Para, para tranquilízate, escucha tu corazón, sí. respira, que es uno de los temas que, que nos pasa a todos. No nos damos cuenta. Eh, vivimos en, en, en una velocidad... vivimos armado el día está armado, como marcabas vos. El día, el día ya está armado, no nos damos lugar a nada. Exacto, exacto. Eh, eh, vivimos y, ahí prisioneros. Digo, prisioneros mm. a lo a lo condicionado, ¿no? Sí. Por eso, bueno, hoy también está mucho, eh, Carlos, que algún día sería buenísimo también poder abrir esta charla, que es todo lo neurocientífico, ¿no? Mm -hmm. La neurociencia, porque eso ya no es de, de, de, de mi pasó ya a ser algo científico. Claro, claro. Entonces hoy la neurociencia te está hablando de todo lo que es el sistema de creencia, los médicos. Acá llega mucha gente a las clases de yoga por indicación médica y claro. vienen con prescripción del médico que les está indicando tomar urgentemente clases de yoga. ¿Por qué? Porque todas las, las patologías y las enfermedades que manifiestan son todas autoinmunes. Uh -huh. O sea, se las están autogestando ellos mismos por no poder parar la cabeza. Claro, la, la mente en algún punto eh, nos, nos está como boicoteando para que para que paremos. Es una cosa así, ¿no? Es decir, paren, paren. Sí, eh, parar. Sí, sí. Acá, para, para los que nos están escuchando, Graciela, y entiendan de qué estamos hablando también, y si quieren lo, lo trasladamos a la. Vos marcaste muy bien esto que lo mandan a hacer yoga. Eh, ¿Qué pasa? Porque aparece el estrés también que aparece como, los médicos también te mandan a bajar un cambio, a calmarte, a hacer yoga, eh, y aparece el estrés. Sí, claro, el estrés como producto de, ¿sabés que yo siento claramente que el estrés es haber estado en un reconocimiento de que vos solo no podés? Uh -huh. Si vos me decís, definime el estrés, es sentir la imposibilidad de resolución de mis conflictos. O sea, eso se ha acelerado de tal manera que en cada momento, sea lo que sea que vivas, estás siendo consciente de que vos solo no podés con nada. Y eso, esa imposibilidad de, de, de y consciente de que no puedo solo, pero bueno, ahí viene el punto de acceder, mm. que hay un poder superior, que tu conexión con, con un poder superior a vos, y ahí es la invitación que claramente... Eh, por lo que se celebra el día de hoy en Nirvana, que es el momento de iluminación del Buda. Uh -huh. Esa es la se toma esta fecha porque es el momento en el que Buda eh, lleva luz a su mente porque trasciende su, su identidad como cuerpo. Estamos muy habituados a, a escuchar el cuerpo, ¿no? Como como como un receptáculo, digamos, como una radio. ¿Sí? Pero el cuerpo almacena información. ¿Y qué información tenés en el cuerpo? El cuerpo te dice hoy lo que comiste ayer, antes de ayer. Mm. El cuerpo te dice hoy si, si hace dos días venís durmiendo mal. El cuerpo te va imprimiendo lo que vos le venís dando. ¿Ves? El cuerpo es un impresor de pasado. Y te manda a dirección para que tomes elecciones nuevas. Tal cual. Bueno, bien, estamos sí. hablando, para aquellos que nos estén escuchando, Graciela, y que por ahí quieran conocer un poco más, tenés, ¿cómo andás con las redes sociales? ¿Te estás manejando con, con hay un grupo de personas que puedan eh, también a través de YouTube? ¿Tenés un canal de, de redes, tenés, para que te, te ubiquemos? Sí, por sí, favor. Sí, sí, mira, nosotros estamos también trabajando con una fundación, Sí. Eh, a través de una fundación que se llama Aceptarte, Aceptarte que trabaja eh, activamente en la integración de chicos con capacidades diferentes Bien. Y, y llevando ta distintos talleres, viste, a los colegios, uh -huh. integrando, ¿no? Integrando y también, bueno, tenemos clases de yoga acá dentro de este espacio eh, y también en las redes nos podés ubicar ahí, en Fundación Aceptarte. Bien. Perfecto, Fundación Aceptarte, ahí vamos a encontrar más detalles porque la verdad que es muy lindo, es muy linda esta charla, darnos, darnos esta charla porque aquellos que nos están escuchando nos están escuchando en el trabajo, en el colectivo, en el taxi, sí, eh, sí, en su sí, casa, sí. con su, su rutina diaria que ya está programada. Para sí. ellos el mensaje, para ellos. Perfecto, Bien. bueno, para ellos les digo que nosotros tenemos un centro que invita a todo aquel que está viviendo una situación digamos de estrés, de, de dificultad temporal que puede, puede ver más allá de esa situación. Hay no solamente es este centro de ayuda, hay mucho mucha ayuda disponible en las redes, muchísima, que no se queden con que bueno es esto lo único que hay. No, que, que, que, que busquen y lo que realmente están precisando en este momento va a llegar. Mira eh, yo tengo gente que está recibiendo nuestras lecciones diarias todos los días de forma gratuita a través de la fundación, que ha llegado desde distintos países del mundo. Hay una señora, por ejemplo, de Buenos Aires, que me confesó los otros días, que ¿sabes cómo me encontró? ¿Cómo? Estaba en un momento de, de, de desesperación y dice que googleó la palabra milagros. Mira. Y yo en ese momento estaba transmitiendo en vivo la lección del día. Y así inmediatamente <ríe> conectó conmigo. Y estábamos ya en, en, en, en esta transmisión ya hace más de... Cuando empezamos con la cuarentena, ¿no? Uh -huh. cuando no podíamos tener la pre, lo presencial. Claro. Así que te quiero, te, te quiero decir al que está escuchando en este momento, que pida ayuda, que pida ayuda. Y que la ayuda va a llegar la adecuada, la que ellos precisen. Nosotros hacemos retiros. Ahora, justamente el 18 de marzo, tenemos en nuestra casa de retiros en Tafí del Valle, tenemos una experiencia de siete días, un retiro de convivencia. Bueno, todo eso ayuda bueno. a, a que esa resistencia, como vos decís, a, a cambiar la manera de pensar, empiece a, a, a ceder, ¿no? Uh -huh. Y hay que hacer algo, Carlos. O sí. sea, esto no va a venir por... Tienes sí. que tomar una decisión. ¿Qué? Sí, vos sí. sabés que siento que me hablas a mí. Eh... <risa> bueno, y también me hablas una a decisión mí. decisión entrenar. Tal cual. Sí, eh, sí. eh, Ese es, es momento. Digo, viste, aquellos que nos estén escuchando, M muchas veces queremos ser mejores, y con esto ya vamos cerrando, ahí le digo a la producción también. Muchas veces nosotros sí. pensamos, queremos ser mejores. Queremos ser mejores. Sí. ¿Querés ser mejor? Bueno, empezá a pensar en vos, empezá eh, a, a aceptarte empezar a cambiar esa, esas presiones que te, que te vas metiendo en la cabeza y empezar a hacer estos retiros espirituales que es encontrarte a vos mismo y ahí vas a ser mejor olvídate que vas a ser mejor Exacto. Es, eso es lo ¿Te acordás mejor que te acordaste que esa frase conócete a ti mismo no hay nada más que buscar Uf. eso de mejor lo que estás buscando es lo que vos ya sos lo que vos ya tenés solo que está velado por todo lo que te has fabricado acerca de vos mismo, por todo lo que te has hecho creer que vos no sos. Gracias, eh, gracias Graciela, gracias. Eh, miramos con el nombre, Graciela. Eh, te mandamos un beso gigante y gracias por tenernos un, un, poco, de, un poco de paz, un poco de paz a esta locura sí. que tenemos todos los días. Gracias. Sí, bendiciones infinitas.